Primero como Violeta y luego ya como una cantante consolidada. Una verdadera estrella a nivel internacional, ha trascendido fronteras. Es impresionante lo que genera en Europa. Ha llegado a dar 400 shows en un año y es muy chiquitita todavía y tiene un futuro enorme. Tiene las cosas muy claras, por supuesto. Se, se prepara para los próximos shows, tanto en Perú como en Chile. Luego viaja de nuevo a Europa, viene para la Argentina. Tini el que pasó de ser una teen a una verdadera estrella de la música, por supuesto. En, el fenómeno, un verdadero suceso, más allá de todo. ¿Por qué? Porque, claro, ella de, nunca se la creyó, ¿eh? la fama, la verdad, que, que la rodea, pero ella vive día a día con su familia, con sus amigas, feliz, claro, madurez artística, pero también desde lo sentimental, porque Tini se enamoró. En uno de esos viajes a Europa se enamoró de Pepe Barroso y así está, enamorada de él y de la vida. A solas, con tu acero. No que, nos pare Ahora que lo empezaste. un momento increíble en mi vida eh, de, de puro crecimiento eh, y como decís de puro hacer viste como en el momento en donde más estoy haciendo más me estoy encontrando a mí misma sí. impresionante cómo has podido traspasar las fronteras de, de la Argentina y ponerte allá con tu música, con tu baile, con tu canto, sí, con todas esas canciones. Todo un recorrido de a, de a poco, paso a paso. Eh, obviamente que, que la serie de, de, de Violeta, que siempre va a estar en mm. mi corazón, abrió las puertas a todos esos países que nunca imaginé que con mi propio disco y con mi propia gira yo iba a estar. Y, aparte, bueno descubriste el amor en el medio de todo eso. Sí. También te enamoraste. <risa> ¿Vos viste el video Clip Sí. Acá estoy con el galán de, de la historia. Me van a colgar en el aire, parece ser, en un arnés contigo. y vamos a estar abrazados. Estamos listos para acción. Y yo lo elegí y yo dije, ¡eh, quiero que sea él! Espectacular, y te lo trajiste para acá, para y la Y él viajó, la... claro, él viajó y nos conocimos acá en Buenos Aires. Pensé que fueron solamente dos días y, de repente, nos enamoramos. Sí, él, flechazo. Pero dos días. <risa> ¿Qué pasa con los millones y millones de seguidores que tenés en Twitter, en Facebook, en Instagram? Ellos sienten que son mis amigos, no también a través de, de, del canal de YouTube, que es, eh, yo estoy en la cama haciendo el video y es así, es, viste, y te ven es después increíble. en la calle y te, te saben toda tu vida. Ahora que soy... sueños varios. Por ejemplo, estuviste hace poquito compartiendo cartel con David Bisbal. Cantaste con David Bisbal. Hicieron genio, un videoclip. un genio. Lo más. Es lo más. Los espero a todos el 14 de octubre en el Teatro Gran Rex y que los queremos. Ahí Mucho estaremos, acompañándote. Gracias, Gracias. Tini. Mm.